Bienvenidos a este podcast que se llama Bamboger, Bamboger Talk, ya vamos a llamar. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro, el libro negro del programador, uno de los libros que yo considero básicamente uno de los imperdibles dentro del rol de desarrollo. Eh, para el día de hoy tenemos varias personas que precisamente son desarrolladores, algunos del laboratorio, algunos de la vicepresidencia de tecnología, y pues... Previamente hemos hecho la lectura de alguna parte del libro, hay algunos que ya van mucho más avanzados, en mi caso yo lo leí alguna vez, no me acuerdo de todo, por supuesto que no, sin embargo sí me acuerdo de la sensación que me produjo, entonces pues desde esa experiencia, desde lo que leímos hace un rato, entonces vamos a establecer cada, participaciones de cada uno de ustedes para poder dar como esas primeras impresiones de cómo se sintieron ustedes y relacionarlo un poquito con sus vivencias día a día. Entonces, no sé quién quiera participar, quién quiere ser el primero en hablarnos de, de sus sensaciones, impresiones sobre el libro. Creo que acá... acá. Ok, dale Diego. Bueno, pues de lo leído hasta ahora en el libro, las sensaciones que me deja es que es, es como modificar nuestro ADN de desarrollador de programador, como lo definen ahí, eh, cambiar como ese chip que tenemos y, y, y ayudarnos a ser mejores eh, desarrolladores, ¿no? Eh, es encajar varias piezas, nos, nos, cada capítulo es como una pieza básicamente, empezando desde lo más simple que es como eh, limpiar nuestro propio código enseñarnos a, a como les decía, a cambiar el ADN y enseñarnos a que refactorizar no es malo que a veces es necesario y es, es lo mejor que podemos hacer en algunas ocasiones que aun cuando tenemos código que ya funciona y, y como lo decía, es funcional eh, no siempre eh, debe quedar ese código ahí sino que si hay posibilidad de modificarlo de hacerle un refactor por más pequeño que sea y así nos cueste un esfuerzo, pues es, es importante hacerlo. ¿no? También es importante eh, resaltar que los equipos no siempre deben ser iguales, que no siempre necesitamos un arquitecto, no siempre necesitamos un pío que nos esté eh, dirigiendo o que conecte la parte del negocio, sino que todos conozcamos de... De, esa, de esas áreas, ¿no? Que el PIO, si tenemos un PIO, que él también conozca la parte de desarrollo y, y se empape un poco de esas cosas para que nos entienda también un poco de, de nuestro esfuerzo. Conocer la parte de, de UEA y Experience eh, es importante también porque tenemos que tener en cuenta siempre, como el banco no, no lo repite, que el cliente es el foco, ¿no? Y tenemos que presentarles al cliente. No nos podemos enfocar en, en el backend. Solamente porque pues finalmente al usuario al cliente no le va a importar que hagamos mi lápiz y no le entreguemos no le entreguemos nada. Entonces pues nada, básicamente son esas cositas lo que me deja. Perfecto Diego, qué, qué buena intervención. ¿Alguien más que quiera seguir? O, bueno, pues si quieren voy llamando por lista como para, para que nos vaya rindiendo. Entonces Juan Diego, eh, Agua, ¿qué nos cuentas? Bueno, compañeros, buenas tardes. Eh, pues yo sí, hasta ahora lo veo, estoy viendo por primera vez el libro, eh, llegué hasta la página 16. Pues la introducción sí es un poquito fuerte, es la sensación que me da. La introducción del libro, de la, la perspectiva o, o que a medida que pasa el tiempo. El, se va perdiendo como ese foco artístico que tiene el desarrollo de software, eh, todo con el propósito de incentivos monetarios y, y que <coughs> eso genera eh, como despropósito al, al software que estamos desarrollando. Sí, sí es como un poquito como, como fuerte verlo de esa manera. Eh, dan un ejemplo ahí muy interesante es que, eh, llega los desarrolladores a un nivel superior, por ejemplo, llegan a senior y, y internamente dentro de la organización te, te dicen, no venga, pase de liderar. sí Entonces, esto no sé qué tan viable sea para un, un proyecto de pasar a ser un experto en software a liderar y que no tenga nada na, de na experticia. Esto sí puede generar muchos inconvenientes para, para la, la vida de la, la o sea la parte de sofisticación del software, de la parte de la, in de la invención y la innovación. Eh, eso sí, sí me marcó. No, no lo he visto desde ese punto de vista. Sí he tenido muchas experiencias de, de compañeros que se, pa se pasan a, a liderar grupos. ¿sí? No sé, eh, más que todo por, por el negocio, pero, pero sí no lo he visto de esa parte. Eh, alcancé se llega sobre la, la, la introducción o, o la primera parte del capítulo de, del, del desarrollo de las pruebas y refactoring del software. Eh, mencionaban algo que sí me pareció también muy, muy interesante sobre el, el ADN del software. Eh, muchos, no sé si es, eh, creo que es más que todo, como mencionó el autor, es el tema del, de las buenas costumbres, de la disciplina a la hora de desarrollar software. No nos enseñan desde un principio a, a muchos eh, el tema de la, de la parte de los test, los test de desarrollos, eh, los dejamos a, como a, a una parte al lado. Por el tema de que por los tiempos de entrega, ¿sí? Hoy en día se están eh, llegando o se están generando software no tanto por, por esa innovación o esa calidad del software, sino por llevar a, a, a implementar eh, el, no, el menor cantidad de tiempo posible para generar algún tipo de valor al, al comercio, a la empresa. Entonces, esto es como los comentarios que, que alcancé a ver y que más me llamaron la atención y pues ahí, ahí sigo leyendo, compañeros. Excelente, Juan Diego. ¿Listo? ¿Qué nos dices, Angélica? Ah, bueno, ahorita sigue Álvaro, después de Angélica. Es que lo estaba leyendo como en, en el orden que estaba ahí. Bueno, buenas tardes. Eh, pues la verdad, pues <ríe> me impresionó. La verdad, igual, tampoco nunca lo había leído, pero pues siempre hay una primera vez. Eh, me gustó lo que llevo porque pues muestra no solamente cómo, o sea, cómo estamos, yo creo que algunos, no todos, eh cuando uno empieza, ¿no? Entonces, no es fácil eh, tampoco empezar. Eh, lógico, hay tanto eh, momentos buenos como malos y otros de éxito y otros no, pero que pues totalmente son enseñanzas, ¿no? Eh, al mismo tiempo enseñan que no, no debemos ya quitar las frustraciones y a, a aprender a, a tomar nuevos riesgos. Y, y, si, y también la... Eh, tener como capacidad de emprendimiento, poder conocer bien el negocio, saber cuáles son cada uno de los miembros y asimismo saber a, a, qué, a qué vamos a llegar, ¿no? Eh, y pues especialmente pues, poder alcanzar, no sé, el tener un, un, un desarrollo sostenible y al mismo tiempo un, un buen eh, código y cada uno de estos aspectos nos lleva a, a, a ser m, mejor, me, no sé, un buen profesional. Eh, y, y ya, muchas gracias. Excelente, Angélica. Me gusta el, el tono que le das desde, desde el inicio, ¿no? De, de decir también la experiencia de alguien que está arrancando en este mundo del software. Y mira que, pues... Como te digo, yo lo leí hace mucho tiempo, volví a releerlo ahorita en estos segundos. Eh, y mencionan algo importante y es que cuando uno se mete en esta carrera, aparte de, entre comillas, decir yo quiero ser programador, también hay algo bien diferente. sí O sea, un programador es casi que un artesano, como lo mencionan ellos. O sea, tiene una pasión por hacer eh, las cosas, es capaz de quedarse las ocho horas, o, o si no más, <ríe> frente a un computador, desarrollando. Entonces, sí es un, un tema bien interesante, diferente tal vez a otras profesiones en las cuales no necesitan tanto esa pasión para, para hacerse. Eh, Listo, ahora sí, Álvaro. Ah, bueno, dale, Diego, como réplica. Y pues ahí, Jorge, tú mencionas algo importante, es esa es pasión, ¿no?, pero en el libro también mencionan como que muchos programadores o ingenieros de sistemas o, o afines vienen eh, a estudiar esto por, porque es como lo que está dando, ¿no? Entonces, eh, y, y uno a veces charla con los compañeros y uno dice, uno no planea durar 15, 20 años desarrollando, y ahí en el libro lo dicen, que después de cierto tiempo, después de adquirir cierta experiencia, se van a cargos más gerenciales y abandonan el desarrollo, porque pues, eh, pues creo que para nadie es un secreto que a veces esto es algo estresante, que puedes durar fácilmente ocho horas frente a un error, y que no lo logras eh, solventar en ocho horas, entonces te toca más de una jornada ahí frente a un error. Entonces muchos creo que, no, no planean durar más de 15 años desarrollando o escalando en este, en este mismo ámbito de desarrollo. Incluso cuando ascienden un poco a, a arquitectos, lo vemos, ya dejan un poco de lado del desarrollo de bajo nivel y, y ya están en la infraestructura como tal. Eso es interesante. Uy, ahí hay, hay varias réplicas, Juan Pablo, como réplica, ¿cierto? ¿O vas a hacer tu intervención? Sí, señor, en cuanto a lo del estrés. Eh, bueno, yo creo que uno se da cuenta de si uno puede superar ese estrés en sus primeros meses como programador, porque si bien te puedes tres, estresar en tus ejercicios la primera vez eh, que te tocó el ejercicio más difícil que te acuerdas de la universidad, eh, cuando lo solucionaste, te llega como esa, ese golpe de dopamina al cerebro que, que todos tenemos y que incluso ahorita... Ahorita todos eh, los que nos dedicamos a esto sabemos cómo se siente cuando ya el error pasa y los tests pasan y todo sale bien, entonces es como todo ese estrés eh, se libera de alguna manera e incluso se siente hasta mejor porque nos estresó más en el, en el pasado, entonces ahora nos sentimos mejor por haberlo solucionado. Eh, creo que si uno se va a dedicar al tema de la programación, eh, eso es como algo, no sé si llamarlo masoquismo, pero pero es algo que uno debe tener configurado en la cabeza que eh, ese golpe de dopamina al solucionar un error es algo muy primordial para un programador. O sea, ¿programar es una droga? <risa> <risa> pues es, es, yo lo comparo mucho cuando, como cuando eh, ganas un piedra o papel o tijera, cuando hay algo muy tenso y, y por fin tienes como, como, la, como que lo sueltas y ya es como, ah, descansé. Como la eh, ludopatía, entonces. <risa> algo parecido. <risa> Interesante. Y aparte le pagan a uno por eso. <risa> Bacano. <risa> Buenísimo. Yo, ¿hay, ¿Hay otra réplica o como para cerrar? Eh, es que yo creo que ahí el problema también, vienen cuando ese error o, o ese bug o, o lo que signifique ese estrés, eh, dependa de mostrar resultados, ¿no? De pronto acá lo vemos cuando necesitamos ya cerrar sprint y, y no sé, los ambientes se nos caen. Y no pudimos hacer nada, y, y el sprint se cayó y no pudimos mostrar resultados de cara al cliente. Entonces, ahí es cuando el estrés de pronto pasa a otro nivel más arriba y, y no tanto esa dopamina llega. O sea, te hace un interruptus de la dopamina. Listo. <risa> bueno, ahora sí, creo que seguía Álvaro. Listo, ahora sí sigo yo. Bueno, yo vale. saqué. Eh, ciertos puntos de la lectura del libro pues más que todo el autor trata de difundirnos en la naturaleza de como desarrolladores pues de hacer pruebas que sea algo innato que no sea algo obligado que no esté entrar de nosotros por hacer pruebas él hace una, una analogía con respecto a un jardín pues que se le llena de mucho pasto que crece de la maleza y que en cierto momento ya empiezan a ver animales entonces cuando la tiene que mandar a, a podar pues le va a costar más en ese caso también pasa con el software pues que o le cueste más solucionarlo o simplemente ya es un software que va destinado a morir. Por otro lado, él dice, bueno, en su momento no sé en qué año lo escribió. Dice que los desarrolladores en su momento pues éramos mal, mal pagos. Eh, pues eso a, a después de la pandemia ha mejorado muchísimo. <risa> y, Acá y dice pues, que 2008 como para, para darte contexto. <risa> sí, en el momento él decía que, que eran mal pagos. No sé si él la aspira que pues nos paguen más. Eh, yo lo apoyo, pero en su momento, pues eh, decía que era mal pago. <risa> bueno, en cuanto al, al refactor, bueno, en cuanto al refactor, eh, él dice que es algo muy bueno, que pues eh, costaría un poquito más, pero es, es mejorar el código y pues si el código está presto a escalabilidad y a, y a mejoras, es un código, un código limpio, un código estable y bueno. En cuanto a los tiempos de entrega, él dice que no es lo mismo los tiempos de entrega que un buen código. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Según el autor, que eh, a veces hay que, pues, queda una historia en un sprint, pero es mejor no pasarla o acomodar la, los criterios de aceptación porque queremos pasar el sprint bien, sino la idea como debe ser es entregar lo que en realidad sí funciona y entregar todo completo. Eh, trabajar en lo que le gusta. Él dice que eh, ocho horas trabajando en esto por plata no tiene ningún sentido porque... En realidad, uno a veces dura hasta... Cuando tiene un error o algún problema, uno dura hasta las 11, 12 de la noche y no hay ningún problema. O sea, uno no se siente mal porque está devorando más. Y se siente bien cuando en realidad ya se relaja, pasó lo que hay. ya después bien el otro chicharrón, el otro problema. Y así, esa es la vida de uno como desarrollador. Obviamente, cuando ya tiene experiencia un senior, pues lo desarrolla más fácil. Porque ¿cuántos errores no ha solucionado? Pero así va. Y en cuanto al desperdicio de habilidades, como lo han dicho varios de mis compañeros. Pues eh, sí, un desarrollador senior pasa a ser arquitecto, pero el arquitecto necesita pues, el banco de un bio, porque el arquitecto no es, no está encargado de gerenciar, sino de ver cosas como la arquitectura, como código, pero entonces dice que se desperdician las habilidades porque si sí, alcanzó un nivel fortuito, un nivel alto extremo de, de desarrollo como de código, y pues va a perder, ya el, el arquitecto o el líder técnico en muchas empresas no, no desarrolla, entonces todo eso se pierde. Uno, como él dice, uno adquiere tantas cosas, tantas habilidades para usarlas al final. Entonces, eso es bueno, como los puntos que saqué ahí de, de la lectura hasta donde la llevo. Interesante, interesante. Sergio, ¿tú tienes réplica? Eh, digamos que un poco tocando el punto del ámbito económico, eh, que sí se ve que, digamos, antes éramos bueno, eran los desarrolladores eran mal pagos, ahora ya viene mejorando esa cuestión, pero eso hace ver de que mucha de la gente que está entrando, digamos, a este mundo lo hace pensando en la plata y eso hace que la, los que realmente estamos en esto por convicción, porque realmente nos eh, apasiona eh, estar programando y, y bueno, por más de, de que nos aparezcan muchos errores, eh, aprender y eh, esa capacidad de seguir aprendiendo y aprendiendo y retroalimentar nuestro conocimiento pues como que se tergiverse ¿no? entonces eh, no, no, no todos van a desarrollar un buen producto final digámoslo así, porque pues ah listo, yo desarrollo lo, lo mínimo lo que, lo que me piden, así por encimita que me paguen y ya sí mientras que uno como con esa pasión se esmera por dejar un resultado que tanto para el, digamos, el, el consumidor final sea bueno, como que para uno también eh, le genere como cierto orgullo, digámoslo así, cierto, y yo lo hice y me siento orgulloso de poder hacer esto de la manera que lo hice y, y que quedó bien. No, es que ese, ese es como mi punto de vista en cuanto a eso. Yo no alcé la manito, pero pues como ya vi que hay varios que han mencionado el tema de, de dejar de programar. <ríe> eh, yo creo que esa es la diferencia entre un manager y un líder, ¿no? Porque sin duda alguna, yo llevo a Prox más de 11 años desde que arranqué profesionalmente a programar, o sea, un empleo de, de desarrollador. Y pues, la cantidad de problemas que he resuelto es enorme. Sí, eso hace que. A, cuando un, aparece un problema, una persona junior o, o incluso semi o incluso a veces senior, se demora en un día o algo así, dice no, me toca pedirle ayuda a alguien porque, pucha, ya llevo mucho tiempo y necesitamos salir de esto, que mi ego no me sigue hacia la solución. Entonces ahí es cuando llegan, por ejemplo, a, a mí, pues puede ser que problemas yo lo veo fácil, lo soluciono en un par de minutos, ¿sí? Y la otra persona, uy, pero ¿cómo así? Saco esto muy rápido, ¿qué te está pasando? Sí, es porque hay 11 años de experiencia que le hacen a uno ver los problemas fáciles. De pronto habrá algún otro problema, eh, alguno que otro problema excepcional que uno dice, bueno, no alcanzo yo a resolverlo en, est en esta hora máximo que te puedo dedicar. Pero por lo menos te oriento hacia dónde va y al final llega la solución. Entonces, cualquiera de esas cosas, yo creo que es la gran diferencia entre liderar y gestionar. Porque entonces sí hay muchos cargos, y acá dentro del banco los tenemos, de, de gestores que dejan de ser programadores y se vuelven totalmente managers. O sea, eh, básicamente como si fuera la unión entre un PO y ni siquiera, más como un Agile Coach. Pero... ¿sí? Eh, y dejan de apoyar el crecimiento de los desarrolladores. Dejan de mentir a los desarrolladores. Entonces yo creo que ahí es como la desconexión. Y cuando ustedes dicen todos esos años de experiencia desperdiciados, yo creo que en lo que yo hago hoy en día, no. Absolutamente no. Porque logro que personas que tienen menos experiencia que yo lleguen a un siguiente nivel a través de mi mentoría. Entonces eso es como, como ese puntico ahí. Diego. Viva. Pues acá son como dos réplicas, ¿no? De, de la intervención de anterior. Eh, Quería decir como que ahorita tenemos una tendencia eh, que ahora es más fácil adquirir conocimiento en línea, ¿no? Y ahora tenemos esta tendencia de que dictan bootcamps de, de seis meses de programación de HTML, CSS, JavaScript básico, y ya te dan un certificado donde eres programador, ¿no? Y ya vas y sales con seis meses de un estudio y, y antes estudias algo totalmente diferente y así consigues trabajo como desarrollador y pues eh, digamos que no es malo, es bueno digamos para la economía y ciertos eh, otros factores pero, pero pues esas personas digamos que le hacen daño a ciertas empresas cuando llegan porque pues seis meses de, de un estudio es muy diferente a cuatro años en una universidad, ¿no? Totalmente, pues penso, pensaría yo así. Eh, y que llegan muy muy juniors, o sea no, no es que lleguen juniors, llegan muy muy básicas que no hay que explicarles, básicamente desde cero. Eh, y lo que decías eh, Jorge, pues eh, el libro también habla sobre esto de los egos, no de tocar los egos cuando, cuando es necesario un arquitecto y cuando no, porque a veces llega una persona a liderar el equipo y impone sus reglas, impone sus metodologías, impone sus tecnologías y eso también, es dañoso para el equipo, porque ni siquiera se abre a discusión de qué tecnología deberíamos usar para este nuevo proyecto, qué metodología, si seguimos X o Y, eh, rama, etc. Eh, entonces eso también es, es malo cuando, cuando hay una persona que no tiene estabilidad, como blanda, eh, si se puede llamar, eh, en donde no eh, le tocan su ego, no y entonces él, él es el que manda. Excelente, excelente. Listo. De hecho, vamos con Juan Pablo Quiroga. Ay, Angélica, ¿y vas a, a hacer algún comentario de lo anterior o.? Sí. <risa> eh, bueno, eh, referente a lo de a lo que dijo Diego, yo, yo principalmente vengo de un bootcamp. Y, y sí, sí, tienes de pronto un poco de razón. De pronto porque uno sí está muy junior y pues. Eh, y, y todo el cuento, ¿sí? Pero en algo sí, sí, sí, opino. Y es en la parte de que, pues, todo el mundo tiene oportunidades, ¿no? De pronto, us pues, ustedes sí, lógico, tienen cuatro, cinco años, de pronto en universidad, mala la experiencia y todo. Pero, pues, todo el mundo tiene derecho a aprender y cambiar las ramas, y es así. De pronto, algunos lo toman por la parte mm, eh, mm, económica, sí, pues, tienen razón, en eso estoy de acuerdo pero tampoco porque ahí uno tiene que, si no me salió en esto, de conseguir oportunidades en otros lados, entonces tampoco verlo en esa forma. Eh, y también lo que dijo Jorge, eh, pues para eso están el, el, sí, de pronto es muy difícil uno entenderlo y comprenderlo, pero pues para eso están de pronto las oportunidades de, de aprendizaje, de también dar por parte de uno el, el conocimiento. Y ya. De acuerdo, Angélica. Sí, y, y tienen mucho de eso, ¿no? Digamos que los caminos para llegar a ser programador son muy heterogéneos. Puede ser que alguien arranque con el bootcamp eh, y logre de cierta manera algunas cosas, pero seguramente tendrá que volver a la academia a adquirir ciertas cosas que el bootcamp no le dio. Entonces, es un camino diferente. No quiere decir que la academia siempre sea buena o mala per se, sino que da ciertas cosas que en el camino van a hacer faltas para hacer el siguiente salto. Inclusive, eh, a ciertas personas en, dentro de su plan de carrera es, venga, usted tiene que estudiar la, la ingeniería de esto. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que para tú volverte eh, desarrollador senior o arquitecto o lo que sea, hay que tener esos fundamentos que no se ven dentro del espacio propio de trabajo porque ya se supone. Entonces, sí hay que eh, ir complementando eso para que haya un plan de carrera. Entonces, la oportunidad sí, claro, existe, pero hay que ir buscando también esa forma de decir, bueno, este tuvo la ventaja de que tiene la carrera de software, excelente, ¿sí? puede avanzar mucho más rápido de pronto en este, en este plan que yo elegí, eh, me toca igual esforzarme un montón para lograr, eh, sí, suplir esas necesidades que se van generando a medida de que el negocio va ocurriendo. Eh, ¿Y vas a decir algo más, Angélica? Si, si nos estás eh, no, hablando. No, no, no, perdón, déjame de, okay. la mano. Ah, baja, ah, bueno, sí. No, pero sí, en eso tarde. sí, sí estoy de acuerdo, lógico, uno pues venía a una carrera diferente y sí necesito unos conocimientos de la otra. Entonces, lógico, a uno también le toca otra vez, no sé, de pronto dos, tres años más de universidad, más lo que falta si uno se quiere especializar. Lógico, también eso es propósito de uno mismo, pero no es porque tal el trabajo de pronto a la persona que ya no, tiene o la carrera, un montón no, hoy es en día. <ríe> entonces de pronto por la oportunidad. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Listo, Juan Pablo, sigues tú. Listo, eh, pues bueno, si algo se me quedó del libro estas primeras páginas fue el tema de cómo el autor eh, relaciona la programación y eh, pues bueno, el desarrollo con la jardinería, con el ejemplo de su jardín, que si nosotros tenemos buenos hábitos eh, y nos dedicamos a cuidar un jardín diariamente, eh, luego no, no se nos va a volver un problema, no se nos va a volver un, como un enrollo más adelante. Eh, se me hace como muy familiar con lo que estamos haciendo ahorita pues en, en la célula de Banca Móvil, eh, porque siempre que haces un desarrollo, eh, te recomiendan, por favor, correr el Lint y el Pretier y los test. O sea, hagas lo que hagas, por favor, corre esto para que después, eh, si hacemos un commit, después, o sea, después de 100, 200 PRs, eh, no corramos el Lint y entonces hayan 100.000 cambios que hacer. Entonces, esos son como esos pequeños cuidados que hacemos todos, eh, poquito a poco, todos los días, para que luego, eh, cuando liberemos el código, no sea, pues no sea atareado eh, mantenerlo, que sea legible y eso. Entonces, eh, eso fue lo, como lo que más se me quedó. Eh, me, parece, pues me parece excelente que el autor hable de lo que son hábitos porque a fin de cuentas eso, son, eso es lo que hace que el código esté, esté bien y sea escalable. Si yo tengo el hábito de hacer el código testeable, si yo tengo el hábito de hacer bien los tests si yo tengo el hábito de llamar bien las variables, de llamar bien los métodos, todo eso eh, pues va a hacer que mi código eh, sea, pues esté bien, así como el ejemplo de que daba de un buen jardín. Si yo dejo todo eso pasar y lo dejo acumularse, eh, también puede que tenga que yo implementar un fin de semana eh, para arreglar todos esos pequeños errores o pagarle a alguien que sería mucho más costoso para que me solucione esos errores que yo no he venido cuidando sabiendo que eh, pasó algo que me demora dos, tres minutos al día y, y poco más entonces eh, eso fue como lo que yo saqué del libro ok, ok Jorge salió un momento, pero pues nada, eh, el siguiente, pues no sé, Joan, eh, Joan, Sebastián, ¿quieres eh, continuar? Eh, sí, pues yo rescato mucho el libro que habla en cuanto a la forma de hacer las cosas, ¿no? Hace un rato hablábamos como de las habilidades técnicas que se de deben tener, pero pues el libro nos lleva más a esa, a cómo es que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Como la metodología en la que llevamos a cabo un proyecto pues precisamente para que no se nos convierta en pues, eh, algo así como en el jardín de malezas que, que hablaba el, el autor anteriormente. Entonces, yo creo en ese punto que, que es muy importante eso, y en particular porque no es algo como tal que uno le enseñen, ¿no? Ni siquiera ni, ni en universidad, ni en vocab, ni en cursos de Udemy, digamos que uno, bueno, lo, lo tomo muy como lo que leí en este libro y lo comparo lo que veo en el banco, porque pues siempre vamos eh, utilizando las metodologías ágiles, haciendo los test, eh, trabajando nosotros mismos para desarrollarnos, digamos que poniendo este, el, como... por ejemplo, la parte del gamification, eso me parece, pues, muy importante para un desarrollador y, y pues es como lo que más rescato del libro, la forma en la cual hacemos desarrollo. la forma en la cual hacemos desarrollo excelente listo eh, quién sigue por ahí William cierto bien, William la arranca primero, William bien, pues, primero buenas tardes para todos buenas tardes sí. bienvenido no pues primero rescatar pues cosas del libro interesantes eh, uno pues eh, en lo que nos decían respecto al tema de las pruebas y que nunca pues, siempre deberíamos pues, desarrollar software pues, que, que sea testiable, ¿no? Eh, y que eso se vuelva un hábito, ¿sí? Eh, pero pues yo no lo quiero dejar simplemente ahí, sino que lo pues, no hablo particularmente desde una experiencia, es que eh, en el equipo que uno esté de desarrollando, sí, uno siempre tiene, tiene que tener como esos hábitos, y incluso, pues no solo de pronto hay que correr estas herramientas, eh, tenemos que hacer los test. Sino que el equipo se motive constantemente entre todos, ¿sí? Eh, muchachos, eh, aprendamos algo nuevo y compartámoslo con los demás, ¿sí? Eh, me pasó en algún punto, eh, en trabajos anteriores, eh, donde eran excelentes profesionales, pero pues uno les hacía alguna propuesta para mejorar o, o aprender algo nuevo y, como que, sí, como que no, no tenían como esas ganas de aprender, ¿sí? Y pues, esto a la larga de pronto la persona que sí lo tiene, pues genera como, no quiero estar en un equipo donde realmente todos queramos aprender cosas nuevas. ¿sí? Eh, otra cosa importante eh, que rescato, pues, pedacito una frasecita, es que aprendemos más de los, er de los errores que de los éxitos. ¿sí? Y creo que cada uno de nosotros debemos eh, en algún punto eh, ver esas oportunidades de mejora, eh, para poderla resaltar desde la experiencia que nos haya pasado a cada quien. ¿sí? Eh, hace poco, eh, y pues también levantar la mano y decir, venga, voy a aprovechar este sprint para refactorizar esto, porque el día de mañana yo no estoy y, y esto no lo entiende nadie. ¿sí? Entonces, eh, puede pasar eh, errores cuando llegué... Hablo particularmente cuando inicié acá, eh, había muchos temas de, de eh, por lo menos en los que particularmente sufrí, más que todo en, en documentación de temas de negocio, ¿sí? Entonces, bueno, miremos la forma de abarcar eh, cómo podemos fortalecer esto para que el día de mañana, pues, eh, la persona que ingrese, eh, pues, le sea mucho más fácil, ¿sí? Esto siempre pro de, de ir mejorando. Y. Y ya de pronto para terminar también es que eh, hacia el final también nombraban una parte de que el éxito pues de un proyecto no es simplemente que, que lo entreguemos a tiempo, ¿no? Porque pues eh, sí, podemos entregarlo eh, a tiempo, pero ¿a qué costo? Ah. Eh, porque sí, o sea, de nada sirve entregar un proyecto a tiempo cuando el equipo terminó con síndrome de, de quemado, ¿sí? sí eh, en algún momento pueden llegar, uy, no, estamos pensando en, bueno, esto no va a pasar, eh, no, pero yo cumplo con mi parte, sí, pero pues esto no debería ser así. uno Esa pues, frase, no, yo cumple con mi parte, y ya, sí, el resto. <risas> sí, entonces, claro, porque al final uno, pues, y, y es de, lo, de las cosas que destacó con el banco, ese es como esa cultura que se crea, de eh, no, no, no trabajemos como ninjas solitos. Somos un equipo y al final nos miden es como un equipo. Entonces, sí, sí. no es que alguien falle, sino falla el equipo. ¿sí? Entonces, eso sí me ha parecido valioso, esa esa cultura que se tiene acá. Eh, y ahí sí, como dicen, morimos todos. ¿no? Morimos todos, ¿sí? porque pues, nos miden como equipo. Y, y pues eso es algo muy importante. ¿sí? Y nada, esto, esto es lo que rescato ahí del de libro. Interesante. Yo tengo ahí algunas réplicas, eh, pues, inicialmente del tema de, del apoyo hacia tener un ecosistema que fomente la calidad. Creo que eso es muy importante de lo que tenemos acá en, en el banco. Yo he trabajado en varios lugares, en muchísimos proyectos, eso sí, un montón. O sea, que me tocaba hacer un software en cada lugar al que, al que me, me enviaban como contratista. Y, pues, en general, lo que pasaba era, no, hagamos este proyecto, no, pero si lo hago con pruebas, pues, obviamente me va a demorar más, ¿sí? Por lo menos en ese primer entregable. Entonces, todo el mundo decía, no, si se demora más, no, no, no, entrégueme eso, así funcionando, no sé qué. Entonces, era muy difícil realmente yo dedicarme a hacer, a hacer pruebas. Eh, ¿Y eso en qué terminaba? En que eran proyectos que... A alguno que otro sigue por ahí vivo, que de, de buena manera ha logrado el código existir o persistir en el tiempo, pero la mayoría de estos ya son proyectos muertos, ¿sí? proyectos que no se pudieron evolucionar y que les, que les tocó hacer, rehacerlos, tal cual. Entonces, esa primera parte de, de que nosotros tengamos dentro del banco ese apoyo es, es muy bueno, no de mi parte, pues, tienen todos el apoyo de que si en algún momento, en algún equipo, en X cosas que vayan a hacer, los coartan de decir, venga, mejor hagamos esto, que es mejor, que es lo más adecuado para la calidad. Y les dicen, no, no, no, eso a mí no me interesa, si está pegado con babas, bueno, salgan eso, saquen eso, o algo así. Pues ahí eh, yo los puedo apoyar, ¿no? Y a veces uno necesita ese apoyo, es un apoyo un poquito más eh, estratégico que... que le, permita que esa, esa cultura, como lo decías tú William, esa cultura eh, fomente eh, y realmente lo, eh, genere esos espacios que, que permitan que uno se desarrolle de mejor manera. El tema de la documentación, la documentación es precisamente también parte de la cultura, <ríe> ¿Sí? parte de, de, ok, cuando yo llegué no había documentación, Listo, a medida que yo voy aprendiendo, voy documentando y esa documentación le sirve a la siguiente persona. Puede ser que esa siguiente persona vea la documentación desactualizada. Listo, aproveche y actualícela. Entonces, eso es parte de la cultura, así como, como el, la, la, la regla de, del niño explorador, ¿no? De, de decir, bueno, el código cuando llegue lo dejo más limpio de lo que estaba. Así también es con la documentación. La dejo mejor de lo que estaba. Y eso es cultural, más cultural. Eh, en cuanto a lo que decías tú del éxito, que no es entregar, no siempre es entregarlo a tiempo, y eso tienes mucha razón, ¿no? Y es la gran diferencia entre lo que buscamos hacer acá y lo que se hace en otras empresas. Es decir, eh, no, está la óptica de gestión de proyectos, de ver al software como una cajita en la cual tengo requerimientos y al final saco un software y ya. Chao. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el éxito de eso? Pues que desde el inicio hasta el fin se cumpla el plan. Sí, se cumpla el plan. Y entonces eh, al final estamos allá corriendo, da, da, da, no, para entregar la fecha, porque es que la fecha, la fecha, la fecha, y se sacrifica calidad, se sacrifica usabilidad, se sacrifica parámetros de disponibilidad, se sacrifica un montón de, de, de, de, de cosas que no están bien. En, en cambio, cuando miramos desde la óptica del producto, y por eso es que acá hablamos de productos, no hablas de, de tu, ah, no, en la fecha tal. Puede ser que sí si tengamos planes, claro, ¿sí? Porque, pues, que no planeas porque ni siquiera está pensando para dónde va, ¿sí? Uno dice, no, yo espero hacer esto, tal, tal, tal. Pero si ocurre algún problema o si toca sacrificar más para generar una mejor calidad, eh, si toca demorarse más tiempo, entonces el éxito del proyecto no es eh, llegar a la fecha, sino lograr el producto que convierta, Sí, que le sirva al usuario y que, por ende, pues a final de cuentas, el, el, el retorno de inversión se vea. ¿sí? Y por eso es que estos marcos de trabajo ágiles que se enfocan más en el producto y no en el proyecto son los que triunfan. Eh, ¿listo? ¿Alguien más me falta dentro de la lista de los que estaban por acá? Creo que no, ¿cierto? Listo, no sé, ¿algún comentario que tenga alguno antes de cerrar? Pues ahí, como para complementarte, tú, tú tienes toda la razón ahí, Jorge, y es que eh, hay que perder ese miedo, como a veces hacer el refactor, por, por más que tengamos que. Ah, se, se, se me fue el internet, ya, ya, ahí creo que volvió, listo. Eh, perder ese miedo, como al refactor, eh, aun cuando ya, ya vayamos en, en mitad de, de un entregable o, o no vayamos a alcanzar la entrega, pero hablando desde la experiencia. Nosotros teníamos un, un producto, un proyecto y, y nos dimos cuenta de que teníamos que, que reinventar la rueda porque finalmente ese, ese proyecto se nos estaba saliendo de las manos y, y como decimos nosotros, echarle mano ya era un dolor de cabeza. Un nuevo requerimiento que salía era ya un dolor de cabeza y, y nos dimos cuenta que era mejor iniciar desde cero, quizás utilizando la misma tecnología, lo hicimos y nos salió ido muy bien y refactorizamos un muchísimas cosas eh, utilizamos la misma arquitectura pero fuimos más limpios eh, utilizamos los test eh, obviamente y, y lo hemos eh, cubierto casi que al 100% y nos ha funcionado entonces como lo dice el libro o sea, perder el miedo a ese, a ese refactor que a veces tenemos que hacer a, a dejar las cosas más limpias de las que lo encontramos so, yo creo que concuerdo totalmente ¿alguien más? Bueno, eh, en cuanto a la sesión como tal, sí, les gustaría que dentro, pues de pronto de ocho días, no, dentro de quince puede ser, volviéramos a repetir algo similar. Sí, claro. Sí, sí, sí está interesante. Sí, está es chévere. Sí. Listo, incluso invitar a, a otras personas para que discutan con nosotros. Nos toca mirar la estrategia porque como todas las personas van en diferentes capítulos, <ríe> nos toca ver ahí cómo lo, cómo lo hacemos, cómo de tal página a tal página o algo así. Sí, se, se me ocurre eso. Eh, pero reguemos la voz. ¿sí? Yo me encargo pues, de, de ponerlo dentro de, de, del, del capítulo de desarrollo, dentro del chat. Sin embargo, pues también depende de ustedes que digan, venga, invitemos a otros compañeros para que tengan esa oportunidad también de, de escucharnos, de, de hablar. Este podcast pues lo voy a subir al blog de tecnología. Yo sé que muchas veces no se le hace tanta publicidad, pero tenemos un blog de tecnología, así como Netflix tiene su blog de tecnología, nosotros también. Hay que escribir mucho más. Sí, son pocas personas las que escriben, pero incluso eso se puede ir eh, haciendo. Venga, primero hagámoslo en conference y vamos viendo qué podemos ir liberando mediante ese blog público. Eh, entonces, muchas gracias a todos por su participación, por estar en ese espacio. Eh, interesarse tanto en este, en este tema, eh, efectivamente todos los que estamos acá somos unos apasionados del software y nos gusta eh, la lectura sobre eso porque pues como que nos sentimos identificados y nos inspira a hacer las cosas mejor. Entonces muchas gracias a todos, que tengan un buen día y hasta pronto. Saludos, Jorge. Vale, Jorge, muchas gracias. Feliz fin de semana. muchachos. Buena tarde para todos. Buen fin de semana.